Coloca la tapa adecuada en cada botella, una vez que hayas terminado de verter. Negra para la resina, blanca para el endurecedor. Agita bien la mezcla de resina y endurecedor por lo menos 3 minutos enteros. Raspa por los lados y en el fondo del recipiente mientras revuelves, para asegurarte de que toda la mezcla se catalice adecuadamente y cure como se espera. Si ves burbujas que se forman durante este paso, no te preocupes, nos ocuparemos de eso en el paso 5. Una vez que hayas mezclado la resina y el endurecedor, tendrás alrededor de 45 minutos para esparcir la mezcla antes que comience a curarse. Si la mezcla está más caliente que la temperatura ambiente, el tiempo de trabajo y de curado disminuirá. Vierte y esparce Art resin como mejor te parezca. Si deseas cubrir toda la pieza, empieza vertiéndola en el centro. Usa un esparcidor para guiar exactamente dónde quieres que vaya o puedes usar un cepillo desechable para embellecer solo ciertas áreas. Puedes resinar los lados con un cepillo desechable o guante, o esparcirlo suavemente en la parte superior. Después de extender Art Dressing, burbujas de aire subirán a la superficie. Usa nuestra Artist Torch para romper las burbujas y obtener un acabado impecable. Sostén la antorcha a unos centímetros de la superficie, moviéndola como si estuvieras planchando. Quita partículas de polvo o pelo con un palillo de dientes y luego cubre la pieza con una caja y déjalo reposar por la noche. Más o menos en 24 horas, tu obra estará dura al tacto. Después de 72 horas, estará completamente curada. Y no olvides, el tiempo de curado disminuirá en una habitación más cálida. Para limpiar y reutilizar tus herramientas, límpialas con toallas de papel inmediatamente después de su uso. Rocíalas con alcohol desnaturalizado y frota otra vez para una limpieza final. Si es necesario, lava tus manos rápidamente con agua y jabón. Si encintaste la parte inferior de la pieza, Quita la cinta con cuidado a más tardar 24 horas después de aplicado el producto. ¡Y voilà! ¡Contempla tu maravillosa creación!